Imagínate en un lugar hermoso y lleno de paz y luz. Puedes escoger un lugar de la vida real o uno imaginario. Este será tu lugar de poder para las meditaciones con los arcángeles y los chakras. Pide al arcángel Uriel que te acompañe en esta experiencia. Siente su presencia e imagínalo cerca de ti. Imagina al arcángel lo más detalladamente posible. Tal vez te tome de la mano o tal vez esté sentado a tu lado. Imagina la luz roja que irradia hacia ti. Imagina también que lleva su llama roja en las manos. Pide al arcángel Uriel. Comienza por visualizar el primer chakra en la raíz de tu cuerpo. Observa la luz roja del rayo o llama del Arcángel Uriel brillando en la raíz de tu cuerpo. Siente la conexión con la tierra. Hazte consciente de tu ser físico y siente la presencia del Arcángel Uriel como una fuerza que te libera y te asienta en la realidad material. Respira y recibe su luz roja. Llénate de su fuerza sanadora. Observa la brillante luz roja que te da vida y energía. Siente que sobrevivirás a pesar de todo. Siente que tu cuerpo es vital y está lleno de la energía de Dios. Siente que la vida está llena de posibilidades. Permite que las sensaciones que experimentaste te llenen de bienestar. Siente la energía que fluye en tu primer chakra. Respira y deja que la energía corra por todo tu cuerpo. Pide al arcángel Uriel que te ayude a limpiar la energía de tu chakra tierra. Uriel es el arcángel que debemos invocar para hallar paz interna y tranquilidad de espíritu, así como también para que nos libere de la confusión espiritual. Iluminando nuestro camino en la vida Todos nacemos con un don especial Que es nuestra razón para encarnar en la tierra Cada ser del planeta tiene un lugar especial en el plan mundial Y en la evolución de la tierra al completo encontrarás el motivo por el que te has encarnado y el don que has recibido para realizar tu misión terrestre en la presente encarnación. Mantente en este lugar cómodo y tranquilo y asegúrate que nadie te va a molestar mientras realizas esta meditación. Con la espalda bien recta, ya sea sentado o acostado, con los ojos abiertos o cerrados, como resulte más cómodo, puedes quitarte los zapatos y aflojar cualquier prenda de vestir que te apriete o moleste. Haz varias respiraciones profundas. Toma el aire lentamente por la nariz y con el diafragma, ve subiendo por todo el tronco hasta llenar los pulmones. Reténlo ahí unos instantes y después empieza a soltarlo por la nariz o por la boca. lentamente y hasta que te hayas vaciado por completo, continúa. Continúa respirando durante unos segundos al ritmo que tu cuerpo vaya necesitando. La respiración se hace más lenta y pausada. Ve dejando a un lado tus pensamientos y vacía tu mente para poder centrarte en esta meditación. Haz ahora una toma de tierra anclándote al centro de la naturaleza. Ubica la planta de tus pies. Anclate con ellas. Haz a continuación una toma de cielo, anclándote al centro de la fuente, madre o padre, a través del chakra de la estrella del alma que está por encima de la cabeza. Ahora centra en tu corazón y respira a través de él. Expande conscientemente tu expresión de amor incondicional compasión, gratitud, comprensión, perdón y creatividad hacia todo cuanto existe empezando por ti mismo. En este momento vas a equilibrar tus dos hemisferios cerebrales, así estarán sintonizados y trabajarán al unísono, favoreciendo enormemente la meditación y el descubrimiento de tu camino de vida. Limpia todas las energías discordantes, negativas y de baja vibración que haya en ti, visualizando como un gran chorro de agua pura y cristalina empieza a bajar desde el centro de la fuente primordial, por encima de tu cabeza hasta que llega a tu coronilla y va limpiando tu aura, tus chakras y todo tu ser, llevándote la suciedad al fondo del océano para que se disuelva. Llena ahora los huecos dejados en tu aura, tus chakras y todo tu ser por las energías que acabas de eliminar con una luz dorada, plateada y violeta. Esta es la luz del amor incondicional. En este momento, con tus hemisferios cerebrales equilibrados y todo tu ser limpio, vas a llamar al arcángel Uriel recitando esta invocación. Arcángel Uriel, trae paz a mi mente y a mi espíritu. Disuelve todos los obstáculos de mi sendero espiritual, mostrándome mi verdadero camino en la vida para que pueda realizar mi misión. Déjate envolver por la energía del Arcángel Uriel. Permítete ser elevado hacia arriba por una espiral de luz rubí dorada. Lentamente la espiral de luz va elevándose más y más alto y tú te sientes seguro en los brazos angélicos que te transportan al templo de Uriel. Ahora estás de pie ante el arcángel Uriel que te pregunta si deseas visitar la sala de los pergaminos, una sala en la que están almacenados miles de millones de pergaminos uno por cada persona encarnada en el planeta Tierra. Tu pergamino está aquí, escrito en el lenguaje de la luz y contiene tu misión, tu dharma, el acuerdo sagrado de tu alma. Suscribiste este acuerdo antes de nacer, en una dimensión superior de tu ser. Ese es tu verdadero camino en la vida. El Arcángel Uriel te informará de cuándo es el momento de irte, devolviéndote de manera segura a tu cuerpo. Cuando ya te sientas en él, concéntrate durante unos minutos en la respiración, preparándote para recuperar el estado de vigilia. Haz mientras tanto una toma de tierra para enraizarte y fortalecerte anclándote al centro de Gaia a través del chakra de la estrella de la tierra que está por debajo de las plantas de los pies. Haz después una toma de cielo para continuar siendo inspirado y protegido, anclándote al centro de la fuente madre-padre a través del chakra del alma que está también por encima de la cabeza. Haz varias respiraciones profundas y con calma. Abre los ojos y vuelve a la conciencia habitual del aquí y el ahora. Da las gracias al arcángel Uriel por esta meditación y por la información obtenida en ella. Puedes volver a realizarla cuantas veces lo consideres oportuno para realizar la guía de Uriel respecto a tu camino de vida para esta encarnación. El poderoso arcángel Uriel te traerá la energía y vitalidad del rojo cuando se lo pidas. Esta meditación te ayudará a invocar la ayuda del Arcángel Uriel y su rayo rubí. El color rojo del Arcángel Uriel es una manera de sentir el fuego de Dios en tu vida diaria y regular tu energía. Sus cualidades te pueden ayudar a generar alegría de vivir y a mantener la vitalidad todos los días de tu vida. Cuando tengas una preocupación, una angustia o te encuentres ansioso e inquieto, triste o con tendencia a la desesperación y a la depresión, puedes hacer esta meditación, mediante la cual el Arcángel Uriel y sus Ángeles de la Paz te ayudarán a tranquilizarte, a encontrar soluciones y paz interior. Relájate y concéntrate.